Hola, hoy les voy a explicar cómo hacer un examen en Canvas. Para eso tenemos que seleccionar el curso en donde quiero el examen. En este caso voy a seleccionar Canvas 1. Dentro del curso nos vamos a ir a módulos o a contenidos para generar el examen. Dentro del módulo que yo ya tengo voy a hacer un examen nuevo. Este es el módulo, se llama antes de comenzar. Voy a darle clic al signo de más para agregar un nuevo ítem y donde dice agregar voy a seleccionar un examen. Me aparecen todos los exámenes que tengo disponibles y que he hecho previamente, pero en este caso quiero hacer un nuevo examen, así que le voy a picar a nuevo examen. Me pregunta qué nombre va a llevar el examen, hay que escribir. Si ya manejo grupo de tareas para calificar, puedo seleccionar el grupo de tareas en donde pertenece este examen, si no, puedo dejarlo en el default Así como estos ítems, todos están puestos en, el mismo, en la misma sangría, pero si quiero que este examen sobresalga hacia la derecha, puedo colocar sangría. Voy a colocar tres niveles para que sea notorio. Listo, así de sencillo tengo mi examen nuevo. Puedo identificar que es un examen, pues le apareció el logo de la nave espacial o de cohete del lado izquierdo. Otras cosas que podrían aparecer, en este caso este símbolo para página o este símbolo para enlace pero acabo de crear un examen y entonces me aparece una nave espacial. Lo de la sangría, bueno, todos los iconos están del lado izquierdo y este icono está más hacia la derecha. Si le doy clic a los tres puntitos del lado derecho en donde generé examen 1, puedo aumentar o reducir la sangría, puedo editar el nombre del examen y puedo eliminarlo. También lo podemos compartir a Commons y luego este examen a otros profesores. En este caso también del otro lado, del lado izquierdo, tengo ocho puntitos y puedo mover el examen a una parte específica de este módulo o incluso lo puedo cambiar a otro módulo. Ahora mi examen en este momento se encuentra en color gris y no en color verde como otras publicaciones, exámenes o otras tareas o otros links, esto es porque no está publicado. Si lo, yo le doy clic del lado derecho aparece una flechita, una palomita verde cuando ya está publicado, en este momento no la voy a publicar porque todavía no tiene ni preguntas ni instrucciones, todavía no es examen tal cual. Para editar en contenido del examen y las opciones del examen hay que dar clic en examen 2. Cuando doy clic al examen 2 puedo ver un resumen de todas las opciones que se han seleccionado para este examen, me puedo dar cuenta por ejemplo que todavía no tiene puntos y esto es debido a que todavía no tiene preguntas. Me voy a ir entonces a editar que está del lado derecho, y solo como para no perdernos, también les voy a explicar que ahorita estoy trabajando desde módulos y aquí está mi examen 2 y le di clic al título. Pero también podría entrar desde evaluaciones y buscar mi examen. Aquí está examen 2, puedo entrar a la misma página por como entré por módulos. Voy a darle clic en editar y listo, tengo dos secciones en este examen. Puedo editar los detalles y puedo editar las preguntas. Primero me voy a editar a los detalles. Puedo volver a cambiar el nombre en caso de que requiera hacerlo. Y aquí tengo un espacio para escribir las instrucciones del examen. Tengo disponible todas las herramientas que siempre tengo disponibles para editar el texto en Canvas. Por ejemplo, tengo para agregar una imagen, puedo agregar un video, puedo agregar un enlace... Es muy importante que en estas instrucciones quede claro de qué es el examen, cuáles son las instrucciones, cuánto tiempo tendrán, si es individual o es en equipo, qué recursos pueden utilizar para contestar el examen. Entonces puede ser un poco específico en lo que tú piensas que el alumno debería de saber antes de iniciar el examen. Bueno, después de haber editado las instrucciones, vamos a escoger el tipo de examen. Casi siempre vamos a utilizar examen calificado, a menos que quiera hacer un examen de práctica que no cuente para calificación como tal, pero si no, siempre vamos a escoger examen calificado. Otra vez me pregunta por el grupo de tareas, acuérdate, si ya las utilizas para sacar tus calificaciones, puedes escoger uno, si no, dejarlo con el que ya aparece por default. Me vienen las opciones del examen, puedo mezclar aleatoriamente las respuestas y esto permitiría que a pesar de que sea el mismo examen, una de mis alumnas tendrá la respuesta correcta en el inciso A y otro de mis alumnos tendrá la misma pregunta, pero la respuesta en vez de estar en el inciso A, estará en el inciso B. Entonces las respuestas estarían variadas o más bien intercaladas para que algunos alumnos las tengan en una posición y otros alumnos en otra posición. En el límite de tiempo es muy importante señalar la palomita en caso de que quiera limitar y aquí pregunta cuántos minutos. Yo a mis alumnos les dije que iba a tener 20 minutos, entonces aquí pondré 20 minutos. Permitir múltiples intentos es para cuando el alumno puede terminar el examen y luego volver a intentar el examen. Al darle clic me pregunta qué puntaje es el que quiero mantener. En este caso está seleccionado más alto, pero puede ser el más reciente o también sacar un promedio de todos los intentos que el alumno hizo. Normalmente los maestros dejamos solamente una oportunidad para hacer un examen, por lo que esta vez voy a deshabilitar múltiples intentos. Este palomito de aquí permite que los estudiantes vean las respuestas que ellos eh, escogieron para su examen. Si se la quito, los alumnos no sabrán ni siquiera que habían contestado, simplemente verán su calificación. Si le doy clic aquí, podrán ver cuáles fueron las respuestas para cada una de las preguntas que ellos contestaron. Si le pongo clic aquí, solamente una vez después de cada intento, en cuanto terminen el examen podrán ver las respuestas y después ya nunca las podrán volver a ver. Y si le pongo en permitir que los estudiantes vean las respuestas correctas, es la opción que le permite también ver la respuesta en caso de que hubiera una correcta. Es decir, a lo mejor contestaron una mal, le pone pregunta A, contestaste tal cosa, está mal, la respuesta correcta era, y le aparece cuál era. También en esta opción le, le presentará aquel feedback o comentario que usted haya hecho para el examen. También tenemos la opción de mostrar las respuestas correctas solamente en un intento, y cuando vuelvan a entrar ya no les aparecerán las respuestas correctas. O bien, muchas veces yo utilizo esta de aquí, mostrar las respuestas correctas en porque limita la fecha en que podrán entrar a ver las respuestas correctas. Entonces el alumno puede entrar a ver su examen otra vez, puede ver qué contestó en cada pregunta, cuáles estuvieron bien y cuáles estuvieron mal, y puede ver la respuesta correcta para cada una de las preguntas. Nos pasamos a mostrar una pregunta a la vez. Esto quiere decir cómo el alumno va a ver el examen. Quiero que cuando entre al examen vea sus 20 preguntas en la pantalla. No seleccionó esto pero si yo quiero que cuando el alumno entre al examen vea solamente una pregunta y le tenga que dar clic a una flecha para avanzar a la siguiente, le pongo clic en mostrar una pregunta a la vez. Es muy recomendable porque entonces si no tienes a la vista las 20 preguntas, no tiene chance de comparar con otros alumnos si son las mismas preguntas, si están en el mismo orden, si les tocó alguna que sea idéntica, no hay chance de comparar, entonces este nosotros lo recomendamos mucho. También sería importante considerar bloquear las preguntas después de responderlas. Es una opción un tanto cruel porque solamente permite contestar una pregunta una vez. Si no se lo pongo, los alumnos podrían ir a la pregunta 1, y pasarla sin contestar, ir a la pregunta 2 y pasarla sin contestar, y a lo mejor mientras estar preguntando en WhatsApp las respuestas, y después regresar a la pregunta 1 y contestarla. Si le pones bloquear las preguntas desde después de responderlas, no va a poder hacer eso, contesta la pregunta 1 y ya no hay manera de que cambie la respuesta de pregunta 1, porque pasa a la, a la pregunta 2, pasa la pregunta 2 a la 3, y si en la 3 quiere regresar a la 1, ya no se lo permite. Entonces, esto es a tu, de, a tu criterio, en cuanto a restricciones de acceso, si yo quiero que mis alumnos, aparte de que tengan que esperar a que el examen esté disponible, les pregunte un código, aquí es donde les pongo la, la palomita para que les pregunte un código. Y aquí ya puedo poner una palabra clave que me tengo que acordar de ella porque los alumnos van a entrar a una hora al examen y les va a pedir esta palabra clave. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, porque normalmente los maestros no empezamos el examen luego, luego, sino que empezamos dando instrucciones. Entonces, a lo mejor, mientras yo como maestra estoy dando instrucciones, a lo mejor ya alguien empezó a contestar el examen. Puedes utilizar un código de acceso para que nadie empiece hasta que yo diga esta palabra. Yo manejaría más ponerlo disponible desde y cinco minutos después de que haya empezado la clase, así todos esperan a que dé las instrucciones y nadie empieza antes. Aquí si te fijas está una ficha en donde viene asignar, tiene que estar aquí la palabra todos, aparece por default, y me pregunta ¿Desde cuándo quiero que esté disponible el examen? Mi clase es a las 7, entonces le voy a poner que el examen esté disponible desde las 7.05. Si empiezan desde las 7.05, y les dije que solamente tienen 20 minutos, en teoría 7.25 deberían de estar terminando. Le voy a poner que la fecha de entrega es a las 7.25, pero mucho ojo, no todos van a empezar 7.5, a lo mejor 7.6, 7.7, 7.8, y entonces si por ejemplo a 7.8 le sumo 20 minutos que dura el examen, legalmente estaría entregando 7.28, por lo que yo voy a poner aquí hasta el mismo lunes, pero 7.30. De esta forma me estoy asegurando que quien haya hecho el examen desde las 7.10 en vez de las 7.5 y haya durado exactamente los 20 minutos que tiene legalmente, 7.10 más 20 son 7.30. Entonces, lo más tarde que lo puede entregar es 7.30. Ojo entonces con esta parte, ¿ok? ¿Por qué es tan importante? Yo voy a ponerle aquí guardar y publicar. Y entonces, aunque el examen ya les va a aparecer en el calendario a mis alumnos, y aunque ya va a aparecer en contenido del módulo, si el alumno le da clic al examen, va a aparecer una pantalla con un candado y va a decir acceso denegado, disponible 27 de abril 705. Entonces mi alumno no puede ingresar al examen desde antes. Okay. Por otro lado, si mi alumno decide entrar al examen hasta las 7.20, ya que les hayan pasado las respuestas, por ejemplo, y se quiere tardar más de los 10 minutos, ya no lo va a dejar porque el examen se entrega a más tardar 7.30. Entonces, es muy importante manejar la disponibilidad del examen desde estas fechas. Es también una de las razones que siempre les invitamos a ponerle guardar y publicar. No te preocupes, el alumno no tiene acceso al examen, solamente sabe que hay un examen, pero no tiene acceso al examen y de esta forma jamás se me va a olvidar publicar un examen. ¿sí? No pasa nada que ya esté publicado, no canceles la publicación, de todas formas no te preocupes, el alumno no lo va a poder ver hasta el 27 de abril a las 7.05 y se va a dejar de ver de la, el 27 de abril a las 7 y media. Muy bien. Mi examen ya tiene instrucciones y ya le modifiqué todas las opciones. Ahora simplemente voy a dedicarme a hacer las preguntas. Otra vez estoy en el examen 2 y me, le voy a dar clic a editar. Otra vez en el examen puedo editar dos cosas. Puedo editar el detalle del examen donde edité las instrucciones la fecha de disponibilidad, donde edité, qué tipo de examen era, cuánto tiempo, y ahora me voy a ir a las preguntas. Tenemos varios tipos de preguntas que pueden encontrar en otros videos que tenemos accesibles para ustedes. Tenemos también forma de hacer grupos de preguntas, que también está en otro de los videos para ustedes. Y en este momento solamente nos vamos a dedicar a hacer una pregunta nueva. Cuando hago una pregunta siempre me aparece este primer renglón independientemente de qué tipo de pregunta haga. Un título de pregunta que el alumno no va a poder ver y que yo recomiendo que tenga algo que ver con lo que viene en la pregunta para que seas un poquito más organizado. Por ejemplo, pregunta 1 del capítulo 1. Repito, esto es algo que el alumno no ve e incluso podrías dejar eh, solamente un puntito o una letra. Este es el tipo de pregunta, acuérdate que si quieres saber más acerca de cada tipo de pregunta, sigas viendo los videos del CDM. Ahorita vamos a escoger elección múltiple y viene del lado derecho cuántos puntos quieres que valga esa pregunta. Vamos a poner en este recuadro grande la pregunta, puede tener, estar acompañado de tablas, de un video, de imágenes… Y ya que redacté mi pregunta, me voy a ir a la interfaz de las respuestas. En la mayoría de secciones de respuestas, tengo un recuadro en donde puedo escribir el texto de la respuesta. Tengo también el signo de editar la respuesta o de borrar esta respuesta. Y tengo la posibilidad de marcar cualquiera de ellas. En lugar de respuesta posible, la puedo cambiar a respuesta correcta. Entonces, en estos recuadros voy a escribir las respuestas posibles y voy a darle clic del lado izquierdo a la respuesta correcta. Abajo de cada una de las respuestas posibles que no es la respuesta correcta, tengo un recuadro rojo en donde puedo hacer un comentario, así en caso de que un alumno conteste esta respuesta en específico, puedo hacerle automáticamente el siguiente comentario que yo escriba aquí. Aquí en este recuadro verde, podríamos escribir nuestro comentario en caso de que el alumno haya escrito la respuesta correcta. Y en este caso, si nos hace, se nos hace demasiado escribir para cada una de las respuestas posibles, tenemos al final tres cuadritos, uno verde, uno rojo y uno gris, en donde podemos hacer un comentario en caso de que la pregunta haya sido contestada correctamente, sería este verde, en caso de que la pregunta haya sido contestada incorrectamente, o... No importa cómo le haya contestado, si bien o mal, pero le quiero hacer un comentario. Yo sí les sugiero que dejen alguno de estos comentarios simplemente para darle un poquito más de retroalimentación al alumno, sobre todo que el alumno esté seguro de que es un contenido que sí vieron y que a lo mejor si va a venir en el examen final tenga la posibilidad de saber de dónde se obtuvo ese contenido. Muy importante, aunque yo le dé clic aquí a guardar, esta pregunta no se va a guardar. Lo que tengo que hacer es darle clic a actualizar la pregunta. Si yo quisiera modificar esta pregunta, ya me aparece. Acuérdate que esta pregunta, eh, este es el título, pero los alumnos no ven el título de la pregunta. Esta es la cantidad de puntos que yo designé. Si no me acuerdo de qué opciones le di el al alumno y cuál le puse como correcta, Puedo checarlo desde el lapicito para editar o puedo mostrar los detalles de la pregunta con la selección que está arriba. Estas son las opciones que vi y la respuesta correcta que yo marqué fue Guadalajara. Pueden aparecer más opciones, si yo lo quisiera me voy a ir a editar. Del lado derecho tengo agregar otra respuesta. Recuerda que para guardar la pregunta hay que darle clic a actualizar la pregunta. Voy a hacer una pregunta más. Voy a cambiar de tipo de pregunta. Otra vez tengo dos respuestas, en este caso por el tipo de pregunta, verdadero o falso, no puedo agregar más respuestas, solamente tengo verdadero o falso. Pero lo que sí puedo hacer, otra vez del lado izquierdo me aparece una flecha verde para marcar cuál es la respuesta correcta. En este caso voy a marcar falsa como correcto. Y otra vez me aparece comentario individual para cada una de las respuestas que el alumno dé o un comentario individual en caso de que conteste bien, en caso de que conteste mal, y en cualquier caso, darle un comentario al alumno. Recuerda darle clic a actualizar la pregunta. Bueno, en este caso ya hice un examen, tiene dos preguntas, cada una de las preguntas vale 50 puntos, y en total me calculan 100 puntos para este examen, lo puedo ver en la parte de arriba. Vamos a suponer que hasta aquí terminó mi examen y le voy a dar clic en guardar. Muy bien, una última revisada, mi examen está publicado, mi examen tiene asignado puntos, están asign asignados 20 minutos, aquí está dónde se van, a, cuándo se van a poder ver las respuestas correctas, cuándo va a estar disponible y tengo la opción de hacer una vista previa o de consultar una vista previa de mi examen. Como en mi examen no se puede regresar a la pregunta anterior, antes de siquiera empezar a ver las instrucciones del examen, me aparece un aviso en el cual me dice que no voy a poder regresarme a la respuesta anterior. Esto es muy importante que la, el maestro lo sepa porque luego el alumno podría sacar de algún tipo de excusa y decir yo no sabía que no me iba a poder regresar, pero des, les repito, desde antes de ver las instrucciones del examen me aparece este mensajito que dice que no me voy a poder regresar a la pregunta anterior. Le voy a dar clic en Empezar. Muy bien, de este lado me aparecen las instrucciones, de la parte de arriba me aparece cuánto tiempo tengo, también de este lado me está apareciendo mi resumen de cuántos minutos llevo en una cuenta regresiva y cuántas preguntas hay. Esto es como lo vería un alumno, Solo me aparece una pregunta porque es uno de los bloqueos que pusimos, entonces tengo que contestar esta pregunta para pasar a la siguiente. Voy a contestar esta pregunta mal. Y voy a contestar esta pregunta bien. Muy bien, en cuanto termino de hacer el examen, me aparece aquí que ya lo terminé. Y como es una prueba, sí me aparece cómo está calificado. Muy bien, pues no se olviden de ver los demás videos que tenemos disponibles para ustedes. Y muchas gracias por escuchar.